Hemos tenido un ligero aumento en todas las facetas. En ocupación de camas ya estamos en un 57%. Hemos tenido un ligero aumento en todas las facetas, en ocupación de camas ya estamos en un 57% y de ese 57% un 40% proviene de la provincia de Nagua, la provincia de Salcedo y la provincia de Cotuí. También tenemos un incremento en, en la ocupación de camas UCI porque estamos en un 45% y un 30% de ocupación con los ventiladores hemos ido creciendo sustancialmente por lo que inclusive hemos hecho un llamado a las autoridades superiores a que nos bajen un poquito las horas de toque de queda porque al tener abierto San Francisco y cerrado Salcedo, Cotuí y Nagua tenemos un incremento sustancial en la visita de esas personas que están cerradas allá y entonces ha subido la ocupación y la positividad que ya está aquí por encima de un 10% aquí en la provincia de Duarte Doctora, ¿gracias relación al proceso de vacunación? El proceso de vacunación sigue caminando normal. Ayer vacunamos más de 7 mil personas. Hoy tenemos esa meta y también mañana domingo tendremos casi todos los puntos abiertos. O estamos a la población que se vacune. Las vacunas son gratis todavía, así que vaya a vacunarse.